Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Berlí y hoy en este video quiero que hablemos acerca de las claves para vender por teléfono. Quiero contarte cómo gestionar esa llamada telefónica con un potencial cliente para que cuando cuelgues el teléfono te sientas totalmente contento porque esa persona te ha dicho, me ha encantado todo lo que me has contado y quiero comenzar a trabajar Contigo. Pero antes de empezar a hablar de ello, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones para ser el primero en entregarte que hay un nuevo vídeo por aquí. Ahora dicho todo esto, comenzamos a hablar acerca de cómo llevar adelante esa reunión con ese cliente, esa llamada de ventas, para que al finalizar tu cliente te diga ¡comencemos ya! Como te decía anteriormente en este video, vamos a hablar acerca de las claves para vender por teléfono, qué es lo que tienes que tener en cuenta. No me enrollo más y comienzo a contarte cuál es la primera de las claves, lo primero que tienes que tener en cuenta. Y aunque no lo creas, lo primero que tienes que tener presente es no la llamada en sí, sino todo lo previo a la llamada. Es muy importante que tú te mentalices y que tengas actitud positiva frente a esa llamada. Si tú comienzas la llamada... Con, a, habiendo estado antes estresado y pensando... Esta persona no me va a comprar... Seguro que me dice que no... Porque va a querer trabajar conmigo... Hay profesionales que son mejores... Eh, seguro que le va a parecer caro... Bueno, mejor ya voy a rebajar el precio... A ver, voy a echar un poco de cuenta... A ver cuál es lo máximo... Así le digo... Eh, lo mínimo, mínimo, mínimo que podría cobrarle... Y evidentemente lo que va a suceder... Cuando tú comienzas una llamada así es que vas a atraer todo eso. Entonces, es muy importante que te mentalices antes de comenzar la llamada, que sueltes todo lo que, eh, todas esas creencias que están dando vueltas ¿no? en, en tu mente y que sueltes todo lo negativo que te ha pasado a lo largo de, del día, si es que vas a hacer la llamada quizás a última hora, y que te liberes de todos esos conflictos para comenzar esa llamada. A mí lo que me pasaba a veces era que, por ejemplo, me tocaba hacer una llamada de ventas a las 6, 7 de la tarde, ya cuando está casi terminando el día y yo había tenido un mal día, quizás había tenido algún problema eh, personal y evidentemente todo eso lo reflejaba en la llamada. Cuando hacemos una llamada de ventas tenemos que liberar nuestra mente y solamente estar pensando en lo que nos está diciendo esa persona, escuchando lo que nos está diciendo esa persona, porque todo lo que nos vaya a decir es fundamental para que luego podamos avanzar con la llamada. Otra de las claves que tienes que tener en cuenta a la hora de... Eh, tener una llamada de ventas es que no eres tú el que tiene que hablar este es un error también que cometemos llamamos a la persona y le decimos hola, mira, me has dicho que estás interesado en esto bueno, yo te cuento eh, yo lo que hago es esto, esto, esto, esto esto, esto, y esto y esto y esto y luego le dices, bueno, y vale tanto ¿qué te parece? y claro, la otra persona se queda de, no, mira, la verdad es que no me cuadra, pero ¿por qué no le cuadra? no le cuadra realmente porque le has, lo que le has ofrecido no es lo que estaba buscando a ver, aquí lo que ha pasado es que tú te has centrado en soltarle todo tu discurso, todo lo que quizás te habías preparado y todo lo que tú piensas acerca de tu eh, producto o de tu servicio, pero no has escuchado lo que esa persona estaba necesitando. Si lo hubieses escuchado, te hubieses dado cuenta que esa persona está buscando tu producto o tu servicio, pero por otra razón que quizás no es la misma que tú consideras que es relevante para esa persona. Te voy a poner mi ejemplo porque me parece bastante claro y gráfico para que se entienda lo que estoy diciendo. Si yo me pongo a vender mi servicio de gestión de redes sociales a una persona, y le digo que gracias a este servicio va a lograr posicionarse como un referente en el sector, que vamos a crear un montón de contenido, que a través de eh, la gestión que voy a realizar yo va a tener unas redes sociales profesionales, que va a estar eh, todo hecho y eh, calendarizado estratégicamente. Y comienza a hablarle de esto. Evidentemente, sí, esto es parte de mi servicio. Pero quizás esa persona lo que estaba buscando en realidad era... Delegar la gestión de sus redes sociales para tener más tiempo libre, para disfrutar de su familia, para disfrutar de sus amigos, para disfrutar de sus hijos, para disfrutar de su casa de fin de semana, para irse de vacaciones sin estar pensando en tengo que publicar o no tengo que publicar, para tener más tiempo libre, para tener más tiempo para otras tareas en las que sí es fundamental en su negocio. Es decir, tenía en su mente un montón de razones que nada tenían que ver con la estrategia, con la profesionalidad, ni con la calendarización. Y yo me centraba en vender el servicio de ese lado. Entonces esa persona se queda con la idea de que bueno no sé si al final esto me, me, me sirve o me termina de agobiar porque claro esta persona me está hablando de vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto. Entonces eh, inconscientemente dentro eh, dentro de la mente de esa persona yo la estoy cargando de más tareas que es justamente lo que no necesita. Entonces lo ves con este con este ejemplo. Cuando no escuchamos lo que sucede es eso, nos centramos en lo que nosotros consideramos que es importante y desarrollamos la venta desde ese lado. Cuando en realidad lo que tendríamos que haber hecho es llamar a esa persona por teléfono, preguntarle eh, sobre su negocio en, e interesarnos en qué punto está, en qué situación está y posteriormente sí realizar la venta de eh, nuestro producto o de nuestro servicio. Otro de los aspectos muy importantes a la hora de cerrar una venta por teléfono es no caerse cuando llega una objeción. Para mí las objeciones son una oportunidad, no un bueno, ahora ya me ha dicho esto listo, ya está, no quiere, no no no va a trabajar conmigo, ya está, le pareció caro, me dijo que se lo tiene que pensar, me dijo que, que lo va a consultar, me dijo que ha visto a otra persona. No, las objeciones son una oportunidad, una oportunidad para que tú puedas eh, contarle a esa persona más acerca de tu propuesta de valor para que puedas realmente entender sus miedos porque al final detrás de cada objeción hay un miedo eh, esa persona quizás te está diciendo bueno mira me lo tengo que pensar pero tú tienes que entender qué es lo que se tiene que pensar ¿por qué no ha confiado en ti? ¿qué es lo que no le ha cuadrado? entonces la objeción a ti te da la posibilidad de poder hacer si hay las preguntas necesarias para poder comprender la situación en la que está esa persona y saber cómo ayudarla Preguntar es muy importante. No tengas miedo a preguntar y esta es otra de las claves. No tener miedo a realizar preguntas. Eso sí, escucha y luego pregunta. No estés constantemente, bueno, cuéntame, ¿cómo es tu negocio? Bueno, mira, yo en mi negocio me dedico a esto. Bueno, y tal, no, porque quizás esa persona todavía se iba a seguir explayando, te iba a seguir contando cosas. Entonces, lo que necesitamos en una llamada de ventas es generar esa química para que la persona se abra, te cuenta te cuente lo que le está sucediendo y posteriormente sí, tú vas a darle tu opinión, vas a contarle cómo funciona tu servicio, pero no eres tú el que tiene que hablar, hablar y hablar y hablar. Tú tienes que callar, escuchar y luego sí poder responder, poder aportar tu solución. Mi método se llama ventas con Herset. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué es ventas con Herset? Es vender desde el corazón, desde la empatía, no vender desde una forma totalmente agresiva, invasiva, agobiando al, al otro. Y esto para mí también es una clave a la hora de vender. ¿Por qué? Porque yo escucho, comprendo, empatizo con la situación de esa persona entiendo lo que está pasando, conecto con esa situación y le presento mi propuesta de valor en función de todo lo que me ha dicho, en función de todo lo que es importante para esa persona. Venta con Herset es combinar la estrategia, las técnicas de, de ventas, la mentalidad, confiando, por supuesto, en ti y por supuesto el corazón. El corazón juega un rol fundamental Dentro de lo que es la venta. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de te voy a vender porque sí y vamos a terminar esta llamada sí o sí vendiéndote porque yo creo que te tengo que vender o te tengo que vender o me siento frustrado. No, al contrario, si yo sé que no te puedo ayudar, si yo sé que lo que yo te tengo para ofrecerte no te va a ayudar o incluso si yo he detectado que tú eres el cliente con el que yo no quiero trabajar, no te voy a vender. Lo más importante es la honestidad, la confianza, la sinceridad, la transparencia. Al menos yo lo veo así. Para mí, vender con Hearset es vender con valores, con esos mismos valores que son importantes para mí, tanto en mi vida profesional como la personal. Entonces, eso lo aplico a la hora de la venta. Pongo mi corazón, abro mi corazón totalmente, escucho, entiendo empatizo y luego, por supuesto, presento mi propuesta, pero desde otro lado, ¿no? Desde el lado de, bueno, yo ahora hago esto, ahora te contesto esto, ahora te hago esta pregunta rebuscada para que tú no lo entiendas y al final te decidas por mí, sino todo lo contrario, una venta totalmente desde el corazón. Eso es vender con jersey y te animo a que tú también lo pongas en práctica dentro de tu negocio porque verás que vas a mejorar muchísimo los resultados de tus ventas. Porque cuando la persona detecta que la persona que está del otro lado del teléfono no está obsesionada en venderle por venderle, sino que quiere ayudarlo, se siente mucho más tranquila, mucho más confiada. Y así es cuando llega esa confianza, como la persona se abre y avanza y se puede llegar a un entendimiento, a un acuerdo y por supuesto, a la venta, no te voy a mentir, evidentemente la venta es importante y todos queremos vender y tenemos que aplicar determinadas técnicas y tenemos que saber guiar a esa persona, pero no son técnicas invasivas, técnicas agresivas de venta, sino técnicas para saber cómo encarar esa conversación, saber cómo activar esos clics en esa persona para que se dé cuenta de la importancia de lo que le estás ofreciendo a pesar de que él o ella ya lo sabía, que por eso también te ha llamado, ¿vale? O bien, también tú se lo puedes haber ofrecido y puedes haber hecho esa llamada y ahí sí que necesitas activar esa necesidad que quizás esa persona no conocía porque depende el grado de conciencia en el que esté cada una de las personas a la hora de la venta. Hay algunas personas que saben que te necesitan y hay otras personas que saben que no te necesitan. Por lo tanto, cada venta es totalmente distinta y es única como cada persona, evidentemente. Entonces, esto es vender con jersey y estas para mí son las claves a la hora de hacer una venta por teléfono. Ten en cuenta estar tranquilo, sentirte... Eh, seguro de que tu propuesta de valor realmente va a ayudar a esa persona y que tú lo único que vas a hacer es abrir tu corazón, vas a escucharlo y vas a ofrecerle tu solución. Estás ahí para ayudarlo, para que pueda salir de esa situación en la que está, que seguramente no le está permitiendo avanzar, ya sea con su negocio, con su vida o con lo que sea que tú estés ofreciendo para el área que tú le estés ofreciendo tu producto o tu servicio y que lo que vas a hacer es presentarle tu solución, una solución en la que confías, una solución que sabes que funciona, una solución que sabes que va a ayudarlo, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar una venta por teléfono. Espero que este video te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes un like y por supuesto a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube para que siga creando contenidos como este y sobre todo contenidos que te ayuden a ti, contenidos que sean útiles para ti. Por eso te invito a que en los comentarios me dejes tus dudas, tus preguntas, tus propuestas para que cree más videos para ti, nos vemos la próxima semana aquí en mi canal de YouTube. Chao, chao.